Eh, bueno, yo me llamo Carlos Frito, soy parte de la Red en Defensa de Derechos Digitales aquí en México. El, el TPP establece una serie de medidas que eh, en la lógica de buscar proteger los intereses de las empresas que se dedicaron a negociar este acuerdo en secreto durante años, eh, con auspicio de los 12 gobiernos, eh, vulnerarían, en caso sea aprobado, porque yo sí creo que se puede tener. Eh, no solamente la libertad de expresión en Internet, sino también la privacidad y el derecho que tenemos nosotros como usuarios y como consumidores y como eh, generadores de nuevas tecnologías de poder modificar, reparar, alterar eh, la tecnología que compramos. Eh, para comenzar, si quieres decir en el te tema de, de libertad de expresión, lo que hace es eh, exportar una medida de una, de una pieza de legislación estadounidense en materia de, de copyright, de derechos de autor, que esencialmente lo que hace es que permite el, la, eh, el bajar contenidos en Internet sin necesidad de comprobar ningún tipo de, eh, de daño. En este caso sería un daño o una afectación a los derechos de autor de alguien. Es decir, una dinámica en la cual se establece lo que se llama censura privada o, eh, o una medida de censura previa, que está expresamente prohibida por el artículo 7 de la Constitución de México y la, el artículo número 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la cual lo que hace es sancionarse el mensaje. El discurso político en nuestros países es uno de los más vulnerables que hay en Internet. Eh, y el permitir que este, este, estos, estos mecanismos, insisto, que es una pieza de legislación que se exporta al resto de los países desde Estados Unidos, eh, lo, lo que haría es todavía ser más vulnerables justamente los discursos políticos eh, eh, ajenos a, a las lógicas del poder. Eh, ya hay ejemplos, que se, eh, sobre todo en México sí hay ejemplos, pero también en otros países, desde Ecuador, mismo Estados Unidos, eh, en algunos lugares en, en Europa, eh, se ha ocupado este mecanismo que se llama notificación y retirada o notice and takedown y, y lo que significa esencialmente la forma de, de, de aplicarlo es eso es un particular dice sin tener que sustentar que un material está protegido por los derechos de autor se, el intermediario dígase YouTube, dígase los proveedores de, de telefonía, etcétera se ven obligados a eh, retirar este contenido y luego se eh, dirime si sí si había una afectación o no. En el proceso la, el, el efecto de congelamiento, es decir, la intimidación que se es hace sobre las personas que están intentando hacer un discurso o estar intentando decir algo, lo que sea en Internet, pues ya se ve, se ve censurado. Esto no solamente es un problema para el discurso político, también es un problema para una economía y una forma de hacer y disfrutar Internet que trasciende a otras fronteras, desde... Desde los cosplays, los videos de, si quieres, de risa, de crítica, de sátira, de parodia, eh, hay montones de... o memes incluso, hay montones de cosas que hacemos en Internet todos los días y que podrían ser vulnerados por este tipo de sistemas. Eh, en materia de... Eh, hoy se está intentando proteger la, la posibilidad de que personas que de manera de, manera de buena fe... Eh, buscan revelar información que está protegida por algún tipo de eh, acuerdo de confidencialidad información de interés público información que necesita estar allá afuera, que necesita conocer la gente hay casos concretos como Snowden por ejemplo que reveló una, una serie de información en, eh, de la manera en que eh, el aparato de vigilancia de los Estados Unidos eh, tenía eh, un, un sistema eh, pues, a, a, hasta en el momento desconocido y que invadía de manera profunda y grave la privacidad eh, lo, que, lo que lo que intenta hacer el TPP es impedir y criminalizar la posibilidad de que más whistleblowers o más filtradores de información pudieran hacer este tipo de eh, mecanismos de, de, de, de, de liberación de información de interés público eh, bajo el pretexto, como también el otro mecanismo, bajo el pretexto de proteger los secretos industriales. ¿no? Eh, en la... En materia también de privacidad, uno, una, uno de los elementos que le permite a blogs o a distintos proyectos en línea, el poder conservar privacidad para, para poder se, seguir ejerciendo libremente su expresión, eh, tiene que ver con la manera en que se registran los dominios. Los dominios son estos, los, los nombres que les ponemos a las páginas, eh, página.com.mx. Esos dominios, eh, uno puede optar de diversas rutas para hacerlos anónimos, anon anonimizarlos y poder, insisto, ejercer de manera libre eh, la expresión o el contenido que se quiere plasmar ahí. También el TPP vulnera esa posibilidad de privacidad de los dominios. Eh, y algo que me parece que es muy relevante eh, y porque es desconocido o, eh, por mucha gente sobre todo, eh, es la, lo que llamamos el derecho a reparar. Es decir, la, hoy cuando consumimos tecnología, desde un tractor, una, caf una cafetera, una, una televisión, eh, o un, una consola de videojuegos, una computadora, un teléfono, lo más que eh, las empresas nos ponen restricciones de la manera en la que hemos de proceder sobre ellos. Para, por ejemplo, para todo, mucho mucha gente será familiar el escuchar que las garantías, por ejemplo, se vulneran si uno abre eh, la computadora, por ejemplo, o algo, alguien intenta reparar eh, algún aparato. Pero una cosa es que se vulnera la garantía y otra cosa es que pueda ser sujeto de responsabilidades penales. Por, no solamente por intentar reparar, sino también por poder modificar, cambiar el software, mejorar el hardware. Una serie de cosas que tenemos derecho a hacer sobre nuestra tecnología, porque ya la compramos, porque es nuestra, pasa nuestra propiedad. Lo que intentan hacer estas empresas es extender a través de lo que se llaman contratos de adhesión, eh, establecer políticas en las cuales ellos tengan un control sobre el uso que se le da, con la posibilidad, insisto, de incluso llegar a las vías penales, es decir a la cárcel de los usuarios. Eh, un ejemplo concreto: las televisiones Samsung hace, un, hace un, una, unos meses eh, tenían en su software una eh, la posibilidad, las televisiones que ocupamos y usamos en nuestras salas, eh, de escuchar las conversaciones que tenían las, las personas enfrente de esas televisiones. Si, si no fuera porque eh, se supo se supo de esta eh, de, de, esta, de esta vulneración de la privacidad de las personas eh, y, si, y eso le genera una crisis de reputación a una empresa como es Samsung eh, pues probablemente eso seguiría ahí pero también tendríamos nosotros el derecho de decir yo lo voy a reparar, yo lo voy a cambiar, voy a cambiar el código voy a cambiar el software, no, no me voy a quedar con eso ya es mi tele el TPP lo que hace es decir no no importa que lo hayas comprado sigue siendo parte de la corporación y se, y se, y se te generan eh, Posibles sanciones. Eso no nada más afecta a, insisto, nuestros derechos como usuarios. También afecta a toda una economía de gente que se dedica a reparar y que se dedica a modificar de manera legítima. Y además se dedica a generar nuevo software y nuevo hardware que podrían agregar las tecnologías a todo. Insisto, desde un tractor, una cafetera hasta un teléfono celular. Es una es un sector de la economía muy amplio, muy grande que del cual intenta apoderarse. ...todavía más las empresas que han promovido este acuerdo. Bueno, afortunadamente el TPP no está no está aprobado todavía, está en proceso de aprobación. El hecho de que se haya firmado no significa que se acabó. ¿no? El, el, el juego ahora, la, hoy, eh, en la pelota está en la cancha del Senado de la República... Eh, que decidió retrasar la discusión hasta ahora ahora que les quedan un mes de sesiones ahora que ya está en curso o que se sabe cuál es el curso de la elección en Estados Unidos eh, todavía hay posibilidades de detener. Es el, el TPP cada vez se queda, se queda sin amigos eh, no, solamente, no solamente aquí en México sino en buena parte, de, sino en buena parte del mundo y la, la expectativa y la invitación a la gente es uno, no, crea, no, no creer que el TPP es una cosa de empresarios, de industriales, no es una cosa de ricos, es una cosa es un acuerdo que, que va a afectar y va a condicionar la manera en la que vamos a ejercer nuestros derechos probablemente los siguientes 30 años. Y pensarlo ¿no? y posicionarnos en esa perspectiva de cómo queremos vivir esos 30 años a la luz de otros acuerdos comerciales que, casi, que lo que han generado es mayor desigualdad económica, política, de género, etc. Creo, creo que es una muy mala apuesta. Seguir replicando la misma la misma fórmula para intentar solucionar problemas que, que, que, que solamente se han generado a partir de ello, pues una forma de locura. Eh, lo que les invito, les invito a las personas que, que nos puedan escuchar es que eh, se informen, no, no tengan miedo, no es, no es tan difícil ni es tan técnico como quieran hacer creer. Eh, y, y bueno leer las, las reformas y leer eh, todo lo que ha hecho este gobierno los últimos cuatro años a la luz de ese tratado en buena medida lo que se, la, las reformas han lo que han buscado justamente pavimentar el camino para este tpp y ahora lo que nos cuesta lo que nos toca es eh, protegernos del, del último clavo